Vamos a aprovechar el momento del tema colectivo, el tema que vamos a tratar todos ahora, que es un tema en el que, bueno, es ese mismo tema, el sismo de 7.7 entre Cuba y Jamaica, que afectó toda esa área del Caribe. Eh, un sismo de 7.7 de magnitud sacudió ayer martes el mar Caribe entre Cuba y Jamaica, informó el Instituto Geológico de Estados Unidos alertando sobre el riesgo de un peligroso tsunami en la región. El terremoto se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, como tú dijiste, Fulvio, a las 19 eh, horas, 10 minutos del GT, GNT, GNT, que es el, el meridiano de Greenwich. Sí, meridiano de Greenwich. Eso Uno, es a las 7 y 10. Exacto. Unos, unos 125 kilómetros al noroeste de Lucía, en Jamaica. El sismo se sintió en buena parte de la isla que, y duró varios segundos. Esos segundos parecen minutos y los minutos claro. parecen horas. Sí, Por unos 10 minutos las autoridades emitieron alerta de tsunami para República Dominicana tras el sismo registrado. Mira la piscina. Ahí. Sí, sí, esa, ese video <risa> se... Se, le, se, se, se... Le fue un cuarto de agua. Se, se le hizo le viral ayer. Sí. Eh, tras el sismo registrado esta tarde, ayer tarde en Jamaica y Cuba de 7.7 grados. El director del Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ramón de la Noy, dijo que en el país se emitió alerta de tsunami porque la magnitud del sismo lo ameritaba hasta que verificaran bien los datos. Vamos a ver, están viendo estas imágenes. Eh, vamos a ver si hay declaraciones de Manuel Alamilla Ceballos, oficial mayor del gobierno de eh, en México, creo que es este señor. Si hay las imágenes, si no, entonces volvemos al estudio para eh, comenzar a conversar sobre este tema. Mm. La intensidad del signo se sintió muy, un poco fuerte. Y pues desalojamos palacios, dejamos trabajadores y, y pues la ciudadanía que viene a hacer trámites habitualmente. Y pues ahora estamos en espera de eh, que Protección Civil nos dé las indicaciones que correspondan para el ingreso al, al, al palacio. Lo que sí te puedo decir es que se activaron los protocolos adecuadamente, que ya se habían ensayado con Protección Civil. Este, está el personal resguardado y la ciudadanía que nos necesita estar resguardada con seguridad a Saldo Blanco. ¿Algo más que se respecto a esto? Pues no, solo, solo esperar la, las indicaciones de protección civil, pero eh, no, no hubo mayor circunstancia y, y la activación oportuna de los protocolos pues, es quizá una, una de las razones a destacar. ¿no? Bueno, no nos cansamos ni debemos cansarnos de insistir, tanto a las autoridades como a los particulares. Esto no es un problema del gobierno única y exclusivamente, sino todo lo contrario. Es un problema de no, todos nosotros. En primer lugar, saber que estamos en medio de una falla y que esa falla puede activarse, bueno, está activa, puede afectarnos más bien en cualquier momento, sin que esto constituya un acto de alarma, sí, ni mucho 14 menos. Fallas ¿Eh? 14 fallas activas, 14 fallas Exacto, 14 activas. Sí. Entonces, estamos conscientes de que es una situación que nos puede tocar en cualquier momento. En cualquier momento usted está durmiendo y siente que le mueven la cama y tiene que pararse corriendo rápidamente. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que nos espera. Y nos están dando aviso. Es como si nos dijera, mira, te tenemos en lista prácticamente. Entonces, las instituciones públicas, las que tengan que ver con el tema y las que no tengan que ver con el tema también, deben orientar a la ciudadanía qué hacer, cómo enfrentar un sismo de alta magnitud. Y las empresas privadas, los lugares privados tienen que establecer rutas adecuadas de evacuación, que eso nadie lo trabaja en este país, a nadie se le exige. Usted tiene, por ejemplo, una universidad que regularmente es una, es una entidad que tiene 5, 6, 7, 8 y 10 edificios, Usted tiene que decirle a la gente por dónde debe salir en caso de una emergencia. Es lo que se conoce como ruta de evacuación, una ruta segura y un punto de encuentro. Un punto de encuentro, un lugar donde no haya peligro, donde todo el mundo se reúna para poder salir del lugar o poder ayudarse mutuamente. Entonces, ah, sí. esas son cosas que no podemos esperar que el asunto se dé como ocurre con este país. Hay que dejar... Ese, ese, esa actitud que tenemos los dominicanos de que la carga se arregle en el camino, tenemos que arreglarla y ponerla bien ahora, porque después la matazón puede ser muy grave. Sí, mira, la naturaleza <coughs> tiene eh, como si fueran fechas establecidas para acontecimientos. Y en caso de los terremotos, también, X tiempo vienen terremotos. Sí. Y las fallas que nosotros tenemos activas, ya estamos en deuda, ya estamos en deuda, ya pasaron los promedios que, normales que, que la naturaleza <ríe> le da en, en miles y miles de años. Desde los registros, desde los primeros registros que nosotros tenemos de terremotos, 1527, hacia acá, tenemos ya fallas que debieran de haber eh, causado terremotos fuertes en el país. Lo que quiere decir que tiene suficiente presión no liberada para producir terremotos de alta magnitud por encima de seis. Entonces, hasta que en República Dominicana toda la población no asuma esta realidad y se tenga contemplado en toda la planificación de construcción, en toda la planificación de convivencia ciudadana, especialmente eso que tú estabas hablando, amado, de los simulacros. Se deben de hacer simulacros continuamente. No que un día se haga en tal sitio y sea noticia. Eso no debe de ser noticia. Eso debe estar como el plato de la bandera dominicana cotidianamente. ¿Por qué? Porque vienen subiendo nuevas generaciones. Y si nosotros hacemos simulacro hoy, y duramos mucho tiempo sin hacer ya y puede ser que haya otras generaciones que no conozcan de lo que se está haciendo. Incluso cuando se hacen simulacros no todas las personas participan. Eso debe de estar como un modo vivendis en cada dominicano, siendo responsable y que cada uno de nosotros sepa cómo preservar vida, cómo actuar durante y después de un terremoto. Lo primero, como hemos dicho aquí, que las, los servicios públicos se caen, se cae el, el tendido eléctrico, se rompe la comunicación, se rompen las vías de acceso a, a diferentes, la, la calle, las carreteras, en fin. Todo eso hay que prevenirlo y eso solo se logra con una educación continua, persistente, porque es una realidad, vivimos con esa realidad y hemos sido irresponsables nosotros mismos, el pueblo mismo y todos los que nos han gobernado todo, absolutamente todos con este tema de la educación a los ciudadanos en caso de terremotos. ¿Por qué? Porque somos una isla que está expuesta a consecuencias que tiene el terremoto, que no solamente es el temblor de tierra y que se caigan en edificios, también está la posibilidad de un maremoto que hace tanto daño como el mismo terremoto, o quizá más. Por ejemplo, en Indonesia, cuando pasó el terremoto, quien hizo el daño real, donde murieron más de mil personas, fue el maremoto? Sí, el maremoto. No fue el terremoto. Entonces, nosotros nos ha faltado responsabilidad en educación para nuestros ciudadanos. Mira, las declaraciones que diera ayer el director del Instituto de Sismología de la UAS, de alguna forma, pues, debieran de preocuparnos y... ¿De la NOI? Eh, sí, sí, sí, sí, sí, ese es el apellido del señor. Él decía que, como bien cita Fulvio y como sabemos, por la ubicación que tiene la República Dominicana y las fallas que existen, eh, nosotros estamos ante una posibilidad eh, casi inminente de que pueda acontecer o de que podamos tener en el país un terremoto de alta magnitud. Y se pone el tema solo en el tapete cuando se dan esos temblores en zonas aledañas, en las fallas que de alguna, eh, que conectan con la República Dominicana, lo que estuvo pasando en Puerto Rico a finales del mes de diciembre y enero. Ahí se habló de temblores de tierra, de terremoto, de fallas eh, en nuestro país que nos pudieran afectar. Ahora bien, desde los organismos de seguridad, y ustedes me van a corregir o alguien que nos llame. Yo no he visto el primer comunicado o rueda de prensa donde informen lo que se está haciendo o lo que se va a iniciar a hacer. Ok, tenemos la situación de que está en el tapete el tema, pero aún así no vemos esa prioridad de esos organismos de socorro de orientar, de decirle a la gente qué hacer, de que se tomen o que se van a tomar las medidas para la gente que está en zonas vulnerables, en el caso de ayer que se emitió una alerta de tsunami por 10 minutos, aquí a la gente que está en las zonas costeras, usted decirle que hay una alerta de tsunami es casi decirle nada. Y lo digo por qué, porque cuando se está seguro que hay ciclones, que hay huracanes, que pueden estar en riesgo su vida. No salen ellos sabiendo que es algo inminente que va a llegar. Mucho menos si se le informa de que estén pendientes, de que habrá una alerta de tsunami. No se mueven de sus casas. No lo hacen cuando están, estamos seguros de que estamos eh, o que están en zonas que pueden perder su vida, que están en riesgo. Entonces, ante todo esto, lo que quiero decir es que tenemos una población poco educada, desinformada y que no le presta la real atención que tienen estos temas. Un temblor de tierra, un terremoto, no pregunta. Y es el deber de las autoridades. Y si a esto se le suma la. So de las autoridades, de la, de la sociedad. Ahí voy, plena, de la sociedad de civil caloría. completa. Pero hay un rol, este hay un es papel. un país que cuando viene un ciclón, la gente sale a la río. Pero calle, eso es lo lugar, que digo, en, en, es es lo que digo. Cuando el ciclón se echa para atrás o se va para otro lado, la gente se va. ¿No pero, pero menos de harían eso? nada. Pero menos harían nada. Pero menos harían nada. Sí, sí, sí, eso qué? es lo que dicen. Entonces ya concluyo diciendo: te emiten una alerta de tsunami. Mucho menos van a hacer nada cuando es seguro que tenemos situaciones como los huracanes y, y, y los te y, y los, los, los huracanes y como es que se llama el otro, los eh, Tormenta. las tormentas, la gente no le hace caso, entonces mucho menos una alerta de tsunami, imagínense esas olas a metros que se lleva todo lo que aparezca, entonces necesitamos reforzar esos temas, no porque estén o porque acontezca un temblor en alguna zona aledaña. Indudablemente que lo que manifestaba el compañero Fulvio con relación a los simulacros es algo que debe ser de manera obligatoria, no sé, no entiendo por qué las instituciones públicas no lo están haciendo, no sé por qué a diario no se está haciendo en, la, en todas las escuelas, en todos los colegios privados, porque a veces se hace en las escuelas públicas, pero no se hace así en la, en, en, en, la mayoría, en la mayoría de colegios que debería estarse haciendo, pero además de eso, yo no he visto y si, y si es así, eh, y si estoy equivocado, alguien que me corrija. Eh, yo no he visto una sola publicidad con relación a la orientación a, de la gente sobre qué debe hacer. Eh, como decía Fulvio, hay servicios que se cortan eh, al momento de un terremoto, si me permiten concluir la idea. Eh, se, se cortan. Ahora bien, eh, hay gente que quizás no sabe que no, que, que, que no es recomendable ir al ascensor. Eso hay que decírselo. Y eso eh, hay que repetírselo, y hay, como, como decimos en el campo, requete decírselo, para que no lo hagan, porque cuando usted entra a un ascensor, está poniendo doblemente en riesgo su vida, porque esos servicios se van a cortar eh, eh, eh, con una alta probabilidad de eso. Tenemos una llamada. Sí. Buenos días. Che. sí Buenos, día. eh. Buenos días. Buen día. Amado. Ajá, dígame. Ah, oye, la última, la policía se está tirando tiros con los muchachos, con los tiros ahí arriba, el ingeniero con Abreu, y ahí mataron a Chiqui, no te acuerdas que, que, que se puso, se ponía un grupo grandísimo ahí en la, en la Bonó, sí, sí. Eh, y, y la policía tiramos el tiro arriba con ellos, y, y ahí hirieron a Chiqui, un tiro mortal, y se bueno, murió, ahí a sí. los dos días. Sí. pero Porque ¿cuándo está ocurriendo eso ahora? No, no, no, él no, no, dice, no, no. Él dice que a la digo, gente le gusta cuando, ir a ver. ¿te ah, yo, ya te, el, antes, el, eh, te entiendo, te entiendo, te, ya te, te, te entiendo. Yo, te acuerdas solido al llamado, ¿te acuerdas chiqui que jugábamos para baloncesto? Sí, y, sí, yo sé quién es, sé eh, quién es. ¿O quién era? Eh, sí, quién era. Eh, le, lo hirieron ahí fue en ese eh, eh, eh, un deporte eh, un grupo como de 30 muchachos mirando sí. tirándose tiro la policía de arriba la gente y, cuando un grupo oyen... porque es un deporte la gente le gusta eso sí, sí, sí, sí, eh, mí, es como dice amado cuando viene un, un huracán la gente quiere salir para la calle <risa> ¿Y es verdad que la gente se siente mal cuando no entra? Lo grave o sea, del caso es... es lo grave del Hasta caso por el es, trabajo dicen, no, voy a tener sí, que ir sí. a trabajar. Es una cosa lo increíble. grave del caso es que tú le preguntas a los organismos de seguridad y dicen que están preparados. Santo Domingo, por ejemplo, es una metrópole de 4 millones de habitantes. Santiago de millón y medio. San Francisco de Macorís de casi 100, 100, 180 mil habitantes. Entonces... Cuando sucede un fenómeno como un terremoto, las diferentes eh, facilidades colapsan colapsan y las unidades que nosotros tenemos de, re, de rescate, las especializadas, son muy pocas. Y también los materiales que ellos tienen en sus manos, eh, la, logística, la logística que poseen de respuesta inmediata ante una catástrofe así, son muy limitadas. Entonces, es un asunto también de Estado que debe de invertir claro, en claro, esta problemática. Una Pero una campaña hay que apelar Y una campaña educativa. Hay, hay, que apelar, claro. hay que apelar a la buena voluntad de empresas que pueden hacerlo, claro. que por lo menos publiquen un brochure que se les riegue bueno, al país entero, debe de ser, diciéndole qué debe hacerse en caso de... Todas las empresas deben de tener como prioridad para poder permitir eh, todas esas construcciones y también poder continuar abiertas, que debe de educar a la población en esos casos de terremotos. Claro. Una educación continua, como un registro que se hace para control de fuego, como un registro sí. que se hace para control de, de ratas o animales domésticos. El voltaje y, de la electricidad. Todo eso, así debe ser también la educación antiterremotada. Y, y señores, vamos a revisar las puertas... Si nosotros aquí en la República Dominicana investigamos, la mayoría de edificaciones tienen la puerta que abren hacia adentro Y no es verdad en ninguna parte del mundo que si usted está en una primera planta y le da tiempo a salir corriendo para la calle usted se va a quedar adentro La mayoría de gente lo hace, hasta en Japón lo han hecho y, y, y por ejemplo Miami ayer con el temblor la gente salió corriendo y se, y se tiró para la calle es porque el instinto, es el instinto sí. eh, eh, de, de, de, de, de salvar tu vida de supervivencia que te, que te hace que tú eh, sale, intentes salir corriendo entonces sí. la mayoría de, de instituciones la mayoría de edificaciones de la República Dominicana tienen la puerta que abren hacia adentro, vea usted que un grupo de 20 gente intente salir corriendo para entonces alar una puerta eh, que abre hacia adentro Imagínate tú con, con una manada que viene detrás de ti eh, Lo que va a pasar Así que tenemos que comenzar a revisar eso bueno, pero Y ya déjeme. cerrando, Amado pues a, a nivel municipal también Porque okay, le, le solicitamos Al gobierno central Pero tenemos acá los bomberos, vamos a decir, de manera claro, directa Tenemos sí. el COE aquí, tenemos el ayuntamiento Que desde los pueblos Cada uno puede trabajar en conjunto Unir voluntad. Claro. Sí. Sí, sí. De mañana